En intervalos de alta intensidad para que puedan hacer desde sus casas. Soy Rosenthal Sebastián, pertenezco al staff de Sport Club y junto a vos te le traemos esta propuesta de actividad física, sobre todo en estas épocas de pandemia. La clase consiste en seis ejercicios, ¿sí? cada ejercicio vamos a tratar de mantenerlos de 30 a 40 segundos y el resto vamos a descansar. Va a consistir en una entrada en calor de 8 minutitos, el trabajo principal. Y después una vuelta a la calma. ¿sí? Recuerden que entrenar en estos momentos de confinamiento es de suma importancia, no solo para mantener un estado saludable, sino también una excelente salud psíquica. Paso a iniciar la entrada de en calor. Esta clase la podemos hacer desde vos hasta tu papá, tu abuelo. Así que invita a todos y comenzamos. Empezamos con una entradita en calor. Vamos a durarla de 5 a 8 minutos. ¿eh? Un pequeño skipping suave. Recuerde que la entrada de calor siempre debe ir de menos a más. ¿eh? Nunca arrancar con todo. Ir activando activar las articulaciones, levantar la temperatura del cuerpo, lubricar también esas articulaciones, activar los músculos. Eso ahí vamos. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Suavecito. Si sí, me animo, mirá, comienzo a desplazarme hacia un lado, hacia el otro perfecto, ahí va, bien, bien bien vamos con Angelito sin salto, mira, muevo el lado también muevo los brazos, dos eso, tres, cuatro cinco, seis siete ocho, nueve diez, vuelvo al estímpil suave muy bien, mantengo ahí mantenemos ahí diez segunditos, el próximo ejercicio que vamos a hacer va a ser llevar la rodilla arriba eh en cuatro tiempos, mira Arriba, 1, 2, 3, subo rodilla, 1, 2, 3, subo rodilla, vamos con 10, dale, 3, 4, muy bien, 5, 6, sin animo, mira cómo roto el tren superior, 6, 7, 8, roto el tren superior, no bajo, eh, no lo flexiono, sino roto, 10, volvemos al skipping, perfecto, de a poquito le viene agregando intensidad del skipping, eso, muy bien. Tomo aire por la nariz, exhalo por la boca, comienzo a agitarme, eso es normal. ¿Por qué? Porque el sistema cardiovascular se está activando. Una buena señal. Y mantenemos. Lo mismo que hicimos con la rodilla, pero ahora vamos con la patada. Mirá. Ahí, una, un dos, tres, dos, uno, dos, tres, tres. Ahí va. No lo elevo, elevo lo necesario. Así que sienta que toda la cara posterior de las piernas se está activando. 7. 8. 9, y lo mismo si me animo 10, dobla y vuelvo el skipping mantengo el skipping próximamente hacemos 10 flexiones 10 sentadillas eh mantengo, mantengo, mantengo vamos con la sentadilla pierna un poco más ancha que la cadera desciende la cola, subo desciende la cadera, subo, contraigo cola 2, 3, recuerden tomo aire, inflo el pecho punto homóplatos no me voy hacia adelante, si pasa eso puedo levantar los brazos para tener una perpendicularidad mejor del tren superior. 8, 9, 10. Vuelvo al ejecutar La próxima caminamos hacia la plancha. Y ya que vamos la parte media. ¿sí? Mantengo 10 segunditos más. ¿Sí? Me animo. Imprimo un poquito de velocidad. Y bajo. Piernas anchas. Caminamos a la plancha. Brazos extendidos. Camino a la plancha. Y me quedo. Verifico. Abdomen contraído, glúteo contraído, piernas contraídas. Me quedo ahí. Logro mantener 30 segundos. Recuerden, si me canso, puedo apoyar rodillas, descansar uno, dos y volver a la acción. Lo que puede, lo más avanzado. Mantenemos los 30 segundos. A vale, los últimos 10, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a elevar cadera. Llevo cadera y extiendo bien los brazos marco la posición de plancha vamos, hacemos 10 2 3 4 5 6 7 8 muy bien, dale 9 10 me quedo en plancha mantengo, mantengo sigo manteniendo y si me alijo, mirá me toco un hombro me toco otro me toco un hombro me toco otro hacemos 10 contamos una sola mano, eh 1 2 3 4 5 6 bien contraído todo el córneos, toda la parte media 7 8 3, 2, 1, tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, muy bien, terminamos la entrada en calor, ahora vamos a pasar al circuito principal, muy bien, arrancamos con el circuito principal, recuerden que eran 6 costas, ¿sí? paso a aplicar ejercicio por ejercicio, primer ejercicio, sentadilla, al igual que la en entrada en calor, pero que le vamos a agregar, 3 segundos de isometría, ¿sí? Aquel que pueda se va a quedar 3 segundos Y va a completar la sentadilla Nivel 1, nivel 2 3 segundos y va a completar la sentadilla Con salto, ¿eh? A ver quién se anima, si tengo problema de rodilla No salto, completo la sentadilla Si estoy más avanzado puedo tomarme el atrevimiento De saltar, bien, segundo ejercicio Vamos a hacer 2 estocadas 1 estocada atrás 2 estocadas atrás Por 6 skipping, ¿sí? Lo mismo, el avanzado puede hacer una estocada dinámica Saltando, 1 dos recuerden el concepto siempre el peso entre las dos piernas miro hacia el frente no llevo la cara a las rodillas sí por favor tercer ejercicio miren nivel 1. voy a estar en posición de plancha con la entrada de calor y levemente voy a pasar esta pierna y rotar ahí a un lado y al otro a un lado y al otro sí siempre sin formar la posición de plancha nivel avanzado en posición de oso sí Ahí, en cual pega, va a ser la rotación similar, ¿sí? Una rotación similar, paso la pierna, vuelvo, paso la pierna, vuelvo, ¿sí? Bien, cuarto ejercicio, miren, volvemos a la posición de plancha, pero esta vez, recuerda la entrada de calor que elevamos la cadera, ¿Qué le vamos a agregar, si nos animamos, mirá, una flexión de brazos, pero en posición con cadera elevada, elevo cadera, extiendo hombros y me animo a descender, ¿sí? Y luego marco la posición de plancha Eso va a ser nivel 1 Nivel 2 Va a tratar de hacer 3 flexiones Cada vez que se encuentre en esa posición del triángulo sí Quinto ejercicio Patín A este lado o salto lateral Y a este lado Fíjense que lo que yo trabajo acá también es equilibrio No solo el tren inferior Sino que absorbo el impacto Y me quedo en equilibrio sí 1 2, 3 y para los avanzados voy abajo y hacemos 6 escaladores. ¿sí? Y vamos a volver. 1, 2, 3 por 6 escaladores. ¿Está bien? Nivel 1 no hace los escaladores, nivel 2 hace los escaladores. Último ejercicio. Volvemos a hacer 6 skipping. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y terminamos con un peso muerto sin carga. ¿Sí? Recuerden el peso muerto Desciéndose mi fricción las piernas Contraigo el abdomen Y trato de no curvar la columna Abajo ahí ¿Sí? Siempre estudiando la posición neutral de la columna ¿Entendimos? Perfecto Preparado, arrancamos Vamos a hacer cuatro vueltas de este ejercicio 4 ¿sí? vueltas de trabajo principal Recuerden Cada ejercicio Si soy inicial, hago 30 segundos Y el resto del minuto Descanso si soy avanzado, manimo a hacer 40 segundos, que es lo que voy a hacer yo. Y el resto descansa. Bien, arrancamos. Primer ejercicio: va. Sentadilla, cuelco 1, 2, 3. Completo la sentadilla nivel 1. 1, 2, 3. Completo sentadilla nivel 1. 1, 2, 3. Salto a nivel 2. 3. Dos, uno, salto. Posición de sentadilla, eso me tira. Salto. Perfecto, miro hacia el frente, contraigo el abdomen, siendo la carga de mis talones. Salto. Y mantengo ahí, dale. Salto. Salto. Última, dale. Salto. Perfecto, recuperate, recuperate. Tomo aire por la nariz, las si medias la tocada por los skippings. ¿Sí? ¿Recordás? Aprovechar, recuperar. El tiempo es tan importante. Como el estímulo, ¿sí? 3, 2, 1 Nivel 1 Esto cada atrás, 1 Esto cada atrás, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y vuelvo Esto cada atrás, 1 Esto cada atrás, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Avanzado 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eso y mantengo, mantengo, dale Dale que esto resina arranca 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dale Última 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bien, recuperate, recuperate Aprovecho este descanso A meterme oxígeno Que es lo que me va a faltar en toda la clase La deuda de oxígeno y que venía, ¿te acordás de plancha? Rotaba, plancha, rotaba. Preparados. Posición de plancha. Va. Nivel 1. Rota y pasa el pie. Rota al otro lado y pasa el pie. Eso. Excelente. Posición de plancha. Mirá cómo no desarma la posición de plancha. Para eso. Bien activo todo el core. Glúteo, abdomen. Ahí va. Y roto. ¿Qué hace el avanzador? Cuadripedia sin apoyar las rodillas, paso la pierna. Paso la pierna. Marco y paso la pierna. Marco la posición de oso o de bestia y mar, y paso la pierna. Ahí va. ¡Eso! ¡Excelente! Recupero, recupero. Recuperamos. Si no te alcanza con estos 20 segundos, recordá, un poco menos de estímulo, ¿sí? Es tan importante las dos cosas. Hacer la actividad al 100% y descansar lo más que puedas, ¿sí? Bien. Preparados ahora, plancha. Mirá. ¿Recordás? Elevamos cadera. Una flexión. Posición de plancha. Elevo cadera. Una flexión. Avanzado, que hace? Tres flexiones. Uno. Dos. Tres. Marco voy arriba, 1, 2, 3, plancha la marco, voy arriba, 1, 2, 3, marco la plancha, voy arriba y flexiono brazos, 1, 2, 3, marco plancha, nivel 1, hago uno solo, marco la plancha, voy arriba, marco uno solo, si no puedo hacer esta flexión, directamente, Manco la plancha y elevo la cadera, como la en entrada de calor. Bien, recupero. Recupero, recupero. Vamos por el quinto ejercicio, el patín, sí, o salto lateral, ¿recuerdas? ¿Preparados? 3, 2, 1, va. Salto y hago el equilibrio. Salto equilibrio. Ahí, cuanto más ancho o mayor el desplazamiento, mayor el trabajo. A un lado. Y al otro, como si estuviesen rollers o andando en patín de hielo. ¿Qué hacían los avanzados? Ahí abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 escaladores y volvíamos a arrancar. 1, 2, 3, escaladores. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba el salto. 1, 2, 3, escaladores. Excelente, repumero. Recupero, recupero. Último ejercicio, teníamos la primera vuelta, dale. Seis skipping y peso muerto, ¿sí? 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. 6. Peso muerto. 6. Peso muerto, contraer la ploma, sobre todo cuando bajamos, ¿sí? ahí va la cervical sigue la línea de la columna no me quedo mirando ahí bajo la mirada en la misma dirección o sentido de la columna o de mis hombros 1, 2, 3, 4, 5, 6 abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quiero eso, si es que máxima velocidad, eh no me regulen, dale ahí va peso muerto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. Bien. Recupera, recupera, recupera. ¿Cómo venimos? El corazón latiendo fuerte. Bien, bien, bien. Esta es la intención, ¿sí? Comienza a sentir todos los músculos activos. Vamos por la segunda, ten más. Tampoco la sentadilla. Va. Sentadilla, 3 segundos de sometría. Completo. Completo. 3, 2, 1. Completo. El avanzado vacía. Sentadilla con salto. Eso. Salto. salto. Salto. Salto. Dale. Dos más. Dos más. No te me quedes. Muy bien. Recupero, recupero, recupero. Vamos que ya arrancamos la segunda, ¿eh? Ahora se vienen las estocadas Por los 6 skipping. También skipping a máxima velocidad, ¿eh? No me, me quinen intensidad, esfuerzo Estos son ejercicios cortos, pero de mucha intensidad Pero cortos al fin, ¿sí? Así que denlo todo que solo dura un lapso muy pequeño Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 estocadas 2, 3, 4, 5, 6 una, dos estocadas seis uno, dos uno, dos un nivel menos casilla seis, por estocada atrás Mirá. ¿por qué pido que siempre vayan la estocada atrás? así no caemos en el error de llevar la carga a la rodilla ¿sí? si yo hago la estocada adelante lo más probable es que sobre todo si no estoy acostumbrado a entrenar mucho voy a caer en ese error de sobrecargar la rodilla y quizás después de la clase tenga algunas molestias y no es la idea, ¿sí? Bien, recuperamos recuperamos dale que se viene el tercero ¿te conozco a era? o falta oxígeno en la cabeza es normal, es normal, yo te voy a recordar posición de plancha, rotamos ¿sí? Bien preparados, arriba posición de plancha roto posición de plancha roto, eso a la izquierda y a la derecha. A la izquierda y a la derecha. Excelente. Muy bien. ¿Y qué hacen los avanzados? Lo mismo pero en cuadripedia. En posición de oso bestia. Esta posición es conocida como tal. Roto. Contraigo bien en abdomen, cadera elevada. Miren cómo tengo que tener control el core para quedar en equilibrio en una pierna. Y un brazo, ¿sí? Ahí va. Bien, respiramos. Aprovechamos la recuperar, dale. Eso, miro por la nariz. Exhalo por la boca. Si hace falta, expando brazos, ¿sí? Para abrir más el tórax y poder expandir los pulmones. En consecuencia, que me entre más aire. Vamos con las flexiones. Volvemos a la plancha. Elevo cadera. Una flexión. Marco la posición de plancha Subo cadera con el abdomen contraído Una flexión Si no puedo hacer la flexión Directamente solo subo cadera Eso no hay ningún problema ¿sí? Lo importante es que Contraigas el abdomen y lleves bien la cadera Y extiendas los hombros El avanzado que hacía Tres flexiones continuas, Dos Tres Marco plancha Subo cadera Una Dale, dale que se viene el patín Descansan brazos Trabajamos piernas, freno pierna inferior Primeramente Tres, 2, 1 va Salto lateral Salto lateral Y fíjate, yo como cada pierna Me quedo por lo menos dos segundos ¿eh? No vale saltar continuo, inmediatamente Caigo, absorbo Caigo, absorbo Un trabajo no solo de equilibrio Sino también de pliometría eso, antes que se acopere el músculo, lo estoy estimulando nuevamente. Casi avanzado. Seis escaladores. Y vuelvo. Uno, dos, tres por seis escaladores. escaladores una buena posición de plancha. ¿eh? Recuerden que el escalador no es más que una plancha con las piernas en movimiento. Aflojo. Afloja, afloja la ya tenía la tercera. La segunda. Tenemos casi la mitad de la clase principal terminada. ¿Qué viene ahora? ¿Te acordás? Vienen los 6 Steepy con el peso muerto. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. 6. Peso muerto. 6. Peso muerto. Quiero que vayas a máxima velocidad. Te logres parar y que tu cerebro. Mande la directiva de un ejercicio un poco menos dinámico que el kipping. ¿eh? La gracia de este ejercicio es eso: ese cambio de ritmo. Que logremos manejar ese cambio de ritmo. Eso, las piernas de peso muerto, levemente más ancha que la cadera. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. Recupero. Segunda vuelta terminada, dale. Solo quedan dos, nada Absolutamente nada Dos Y hacemos la vuelta de la cama Bien, iniciamos Cinco segundos Inspiro Me recupero Venía La sentadilla, va Sentadilla, isometría Tres segundos, salto Isometría Tres segundos, salto Salto ahí va, 3 2, 1, arriba 3 estos brazos para lograr una correcta posición de tren superior si no puedo saltar el problema completo, contraigo glúteos y vuelvo 3, 2 1, subo, contraigo glúteos y vuelvo, isometría 3, 2, 1 termino bien. Bien, bien, bien, bien, bien recupera recupera que ahora se ve las estocadas por los seis stepping. Toma aire. Exhala. Y arrancamos en 3, 2, 1, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto cada atrás. Esto cada atrás. Mirando el frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ahora, Esto cada atrás. Esto cada atrás. Fíjese como mi pecho siempre apunta a ustedes, ¿sí?, eso, la carga de mi cuerpo está entre las dos piernas ni tirada hacia atrás ni tirada hacia adelante en el centro, cuando bajo bajo línea recta 1, 2, 3, 4, 5, 6 avanzado, ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 una estocada dinámica, dos estocadas dinámicas y vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahí la última excelente recupera. va cansando, ¿no? Bueno, esa es la idea. Aquellos que tenemos poco tiempo, una intensidad. Un trabajo acotado y de mucha, mucha, mucha intensidad. Ahí está la magia del hit, Sí. Si yo hago una clase de HIIT a media magia no sirve. Tengo que darlo todo en cada ejercicio. Por eso que aprovecho para descanso. ¿eh? Bien. Vamos a la plancha. Posición de plancha. Roto y paso la pierna. Vemos paso la pierna. Ahí. Roto y pasa la pierna roto y pasa la pierna me estabilizo y luego genero el movimiento ¿sí? primero me estabilizo si yo hago un movimiento desestabilizado de seguro que voy a trabajar incorrectamente las cadenas musculares y eso me va a traer en el mejor de los casos alguna molestia muscular ¿sí? así que tratemos de evitar eso todos queremos seguir entrenando sobre todo en esta cuarentena Aflojo Y seguir haciendo todas las clases Que se encuentran en este canal ¿sí? ¿Ya se suscribieron? Recuerden, en YouTube se encuentra por Osbe ¿sí? Suscríbanse y van a llegar todas las noticias De cada clase nueva que subimos Con Sport Club y con Osbe ¿sí? Bien, vamos a hacer la plancha Pero vamos a hacer las flexiones Ahí, elevo cadera Una flexión No puedo hacer flexión, no hay problema Elevo cadera, marco la plancha Elevo cadera, marco la plancha Muy importante tener la conciencia de que Cuando elevo cadera, se eleva Gracias a mi contracción abdominal ¿eh? No a la fuerza de los brazos y de las piernas Ellos simplemente me dan estabilidad Yo elevo la cadera porque tengo el abdomen bien activo Eso un excelente trabajo de esto también es con las TRX, o en una esfera, ¿sí? Estas esferas más avanzadas. ¿Por qué? Porque tengo dos puntos de apoyo estabilizados. Próximamente lo vamos a hacer. Les prometo que en las próximas clases vamos a subir un poquito el nivel. Y vamos a hacer el mismo trabajo, pero con esferas, ¿sí? Bien. Aquí, preparados, vamos. Salto. Uno, dos, tres. Uno, dos, fíjense cómo... Absorbo Trabajo el músculo ¿sí? Aprovecho la articulación que tengo Y me equilibrio Y el avanzado que hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hace 6 escaladores y vuelve a la acción Un patín Dos patín Ahí va 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y vuelvo 1, 2, 3 Abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 El último, dale Ahí Salto, posición de escaladores. Tiempo. Recuperate, dale. Dale que ya terminamos la tercera, no la puedes creer, ¿no? Nos queda este ejercicio, una vuelta más y se fin. Tiempo. Vamos con el peso muerto y los escaladores, ¿sí? Uno, dos, tres, va. Seis, peso muerto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis estabilizo, peso muerto sí antes de iniciar el peso muerto repaso concepto, semiflexión contrario y la cervical sigue la línea de la columna, no esto, eso no eso está mal, esto está bien tengo que sentir que trabajo solo, vitrio, glúteos y la zona lumbar junto a los paravertebrales los músculos, toda esta parte de acá abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abajo, bien Tercera vuelta terminada Hidrátense ¿Sí? O me van a ver que yo no me hidraté Bueno Sobre todo cuando están en lugares confinados, cerrados Y hay mucha temperatura aquellos que tienen calefacción central Hidrátense cada Tres ejercicios Un sorbito De agua, ¿sí? Sobre todo no es lo mismo que entrenar afuera Entrenar afuera no lo hace sudar tanto, si ¿sí? hace perder tanta cantidad de líquido. Bien, vamos con la última vuelta. Va, sentadilla, 3 segundos, salto. Sentadilla, 3 segundos, salto. Ahí va. Ahí toda la gente del equipo de filmación acaban de traer una dilatación para el profe. Ahí va, 3, mantengo. 1, 2, 3, arriba. 1, 2, 3, arriba eso, en estas clases no sería suficiente si no está todo el equipo, descanso, descanso todo el equipo que tenemos atrás, camarógrafos, sonidistas la gente de la técnica está diciendo tac, tac, tac bien, recuperate y la tarde y volvemos otra vez, dale segundo ejercicio, recordar los 6 skipping por las 2 escaladores por las 2 estocadas 3, 2, 1 va, 1, 2, 3, 4, 5, 6 una tocada atrás otra tocada atrás 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 es tocada atrás 2 es tocada atrás si metemos intensidad, dale 1, 2 si sos avanzado seguidme, dale 6 por 1, 2 y vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2 siempre mirando al frente y bajando, mirá cómo bajo, en un eje, ¿sí? en un solo eje vertical ahí va, cuidemos las articulaciones aprendamos a entrenar con conciencia gente, ¿sí? Así podemos entrenar por el resto de los restos de los tiempos. Uno, dos. aflojo. Bien. Recuperate, dale. Quedan solo cuatro ejercicios y terminamos el trabajo. Solo cuatro ejercicios. Menos de cuatro minutos de trabajo. Inspiro. Exhalo. Inspiro. Exhalo. Posición de plancha. Y rotamos. ¿te acordás? Va. Roto una, estabilizo, roto derecha, estabilizo, roto izquierda, estabilizo, roto derecha. Bien, avanzado que hace, el mismo movimiento, solo que cuadripedia, en posición de oso. Mirá, marco, me apoya las rodillas, las rodillas quedan a 90 grados, solo tengo que apoyar las manos y la punta de los pies. Por eso que es un poquito... Mayor dificultad, porque hay aparte del core un trabajo de cuádriceps. Muy bien, recupero, recupero, tomen un poquito de agua. Dale, que estamos en los últimos tres ejercicios. Últimos tres, ya terminamos. Prometo que ya terminamos. Y también prometo que van a tener una energía re de, eh, renovada, un cambio de humor, ¿sí? Todo eso. Hacen la actividad física, por eso es importante todos los días, aunque sea media hora, hacer actividad física. ¿Sí? Bien, ponemos a la plancha. ¿Recordás? Elevar la cadera así es una, dos, tres. Posición de plancha, elevo cadera. Una, dos, tres. Posición de plancha, elevo cadera. Uno, dos, tres recuerda que si esos nivel de intermedio, puedes hacer una sola repetición. ¿sí? Y si no te salen esas flexiones, no hay problema. Levas cadera y volvés. Levas cadera y volvés. Muy bien. Últimos dos ejercicios. Ya estamos. Ya estamos. Te quedan solo dos bloques de 40 segundos. Nada. ¿Sí? Espero que te estés dando todo, que no te guardes nada y vas a ver cuántos beneficios tiene estas clases cortas y de alta intensidad sí bien Nos vamos con el patín preparados va 1 2 3 este es el nivel inicial ¿eh? el avanzado ¿qué hace? cuando llega al tercer salto agrega seis escaladores y vamos de nuevo 1 2 3 posición de escaladores 6 escaladores y vuelve a iniciar 1 2 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y vuelvo. 1. El último, vale. 2, 3, dale, que terminamos con los seis escaladores. Excelente. Recuperate que viene el último, vale. Tomo aire. Inspiro por la nariz. Exhalo por la boca. Inspiro nuevamente profundo, ¿sí? Pero más que normalmente siente que está ahogados. De eso se tratan estos trabajos. Bien. Vamos a hacer 6. ¿Y qué venía? El peso muerto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peso muerto. Yo me pongo de perfil para que ustedes me vean cómo o de qué manera desciendo. ¿sí? ¿Cómo desciendo con una espalda neutral? ¿Cómo desciendo con mi cervical en la misma línea que la columna? Eso, ahí va. Y ahora vamos a meter la intensidad. 6, me paro, peso muerto. Mucha velocidad. Me paro peso muerto 1, 2, 3, 4, 5, 6 dale, el último, el último, el último tiempo aplausos, aplausos, aplausos para ustedes fuerte, fuerte aplauso hemos terminado el trabajo principal ahora viene la vuelta a la calma bueno, a la vuelta a la calma, sí. caminen en profundo, exhalen ¿sí? hasta que ustedes logren que esa frecuencia que estaba tan arriba comienza de manera gradual a decrecer. ¿sí? La vuelta a la calma, a la inversa, la entrada de calor debe decrecer ¿sí? y también de manera paulatina, no bruscamente. No sirve nada si yo hago la clase y termino. Eso puede ser contraproducente. ¿sí? Bueno, habiendo ya bajado esa frecuencia cardíaca, esa respiración sobresaltada. Voy a abrir levemente las piernas, un poco más ancha que la cadera. Voy a inspirar y mientras exhalo me dejo caer. Y me quedo ahí abajo. Inspiro. Exhalo profundo. Balance de lado a lado. Sí, pero siempre relajado, con pega pegada al pecho, siento cómo se relaja toda la zona lumbar, todo lo que es la cervical. Como levemente me va estirando toda mi cara posterior de las piernas. ¿sí? Me elevo suavemente. Vamos a abrir más aún las piernas. ¿sí? Vamos a volver a inhalar profundo. Tomo aire exhalo y voy a la tiene a izquierda. Y me quedo ahí. Paso por el medio. Inhalo. Y mientras exhalo, voy Vamos a tirar aductores ¿sí? acá, entre las piernas. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar aire y mientras exhalo desciendo levemente, desciendo, desciendo, desciendo, no importa cuán profundo o qué tan cerca del piso esté. ¿sí? Lo importante es que yo consiga la atención en mi aductor, en esta parte. ¿sí? Algunos van a estar cerca del piso, otros van a estar más arriba. No hay problema, no hay una posición, una, un descenso correcto. ¿sí? Lo importante es que yo consiga la atención esta área <coughs> voy a pasar por el medio tomo aire exhalo Desciende por el medio levemente juntamos las piernas tenemos una pared, ¿sí? vamos a poner pierna extendida, punta de pie arriba y brevemente con la pierna extendida yo comienzo a acercar la cadera hacia la pared, tengo que sentir que acá, el gemelo, Eso, uno, vamos con el otro, me voy a poner acá, para que me lo ven ver, ahí, y lo mismo, ¿sí? Ven cómo comienzo a acercarme la cadera, lo que se acerca, siempre con la pierna extendida ahí, muy bien. Flojo. ojo, el momento ¿sí? Me agarro ante la articulación del tobillo, solo que intervenga la articulación de la rodilla, Llevo el talón a la cola, si habiendo llevado el talón a la cola no consigo tensión en el cuádriceps, lo que queremos es lugar de el cuádriceps, comienzo a llevar la rodilla levemente hacia atrás. ¿eh? Sobre todo las mujeres que son más laxas que los hombres, casi nunca la alcanza con llevar el talón a la cola. ¿eh? Así que sepan que llevando la rodilla hacia atrás, podemos incrementar la elaboración. En muchos de los hombres con llevar el talón a la cola ya va a bastar. Flojo, giro para este lado, vamos con la otra, tomo aire, exhalo, genero tensión, Ahí va. flojo, vamos a rodar todo lo que son esta parte, ¿sí? un pedazo de músculo. De la espalda, de toda la lumbar. Volvemos a separar las piernas un poquito más anchas que la cadera. Voy a tomar aire, extiendo brazos y mientras exhalo comienzo a descender levemente hacia lateral y hacia adelante. No plenamente a lateral, ¿eh? Tengo que levemente tirarme hacia adelante. Yo tengo que ir jugando y sentir toda esta parte. Eso, yo me muevo como intento ir más allá. Vuelvo por donde vine, tomo aire, exhalo y vuelvo al otro lado. Voy a sentir esta parte. ¿sí? Aflojo. Vamos a estirar la zona de hombros. Ante la articulación del codo, ¿sí? eso lo interviene en la articulación del hombro. Ese mismo brazo va arriba y con la mano voy a buscar el codo. Tomo aire, exhalo y llevo el codo al centro. Aflojo. Vamos a cambiar el otro brazo. Arriba, rojo. Por último, vamos a dar tres giros hacia atrás de hombros: dos, tres, y lo mismo con la cabeza. Hacemos tres giros suaves y bien amplios hacia un lado. tres hacia el otro Fuertes, fuerte fuerte por estar ahí muchas gracias recordad suscribirte a este canal ¿sí? para que te lleguen todas las novedades de las clases que vamos a ir subiendo junto a Sport Club y a Ovia, Sí. muchas gracias y nos vemos en la próxima clase